puedes tener la flexibilidad de poder ser utilizado independientemente de la modalidad en la que estemos eh, trabajando, ¿no? O sea, esta, eh, clases en línea, presenciales, mixtas, o sea, algunas presenciales y algunas en línea, pues, esta herramienta se adapta a cualquiera de estas modalidades, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va la, la, la naturaleza de Google Classroom, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una configuración general de Google Classroom. Lo que les voy a pedir es que abramos una pantalla, que vayamos ingresando a nuestro correo de Gmail. Los que ya tenemos cuentas Aprendo en Casa, pues vayamos entrando en nuestra, en nuestra cuenta de Aprendo en Casa. Eh, dado tenga usted ya la cuenta aprendo en casa o todavía no la tenga está en proceso de, de, de, de recepción de la cuenta, de las cuentas aprendo en casa eh, podría utilizar también cualquier cuenta digamos a nivel personal o a nivel de otro de, de, de otro otro otro tipo de, de cuenta pero siempre y cuando sea de Gmail no de Gmail de Google en este caso no entonces Vamos a ir analizando y les voy a pedir que, que lo hagan junto conmigo, junto conmigo, a fin de que eh, podamos trabajarlo. ¿no? Voy a, he desactivado un poco la, la proyección con el fin de poder mostrarles un poco la herramienta, ¿no? la herramienta. Voy a volver a conectarme. Voy a volver a conectarme aquí para poder mostrarles, pues, las bondades de este Google Classroom, ¿no? Lo que les pido también es que podamos hacer lo mismo, ¿no? Vamos a, claro. vamos a conectarnos con esta herramienta y vamos a eh, tratar de ver qué bondades, qué características eh, pues, tenemos en este caso al momento de utilizar esta herramienta en cualquiera de sus modalidades. ¿no? Y bueno, una vez más para explicarles la evidencia, la evidencia es una sola, la evidencia en este caso es que los participantes, que los colegas, nos puedan enviar, nos puedan compartir, compartir el enlace al aula virtual, en este caso a... El aula que podamos generar. Utilizando la herramienta de Google Classroom, ¿no? Entonces ese es el objetivo de esta actividad. Es el objetivo de esta actividad, ¿no? Vamos a ver. Y si lo podemos ver a pantalla completa. Mi jodita ¿me puede decir si se está viendo mi pantalla en este momento? Sí, sí. ¿Sí? Ya se está viendo pantalla completa. OK. Entonces, les decía, ¿no? Para poder entrar al Google Classroom, pues, lo, hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es desde nuestra cuenta de Gmail, o de nuestra cuenta Aprendo en Casa, o de la cuenta institucional que podamos, de repente, con la que ya estar trabajando, pero que sea de Gmail. Desde ahí, desde los nueve puntos, tenemos el, el enlace a Google Classroom. En este caso, simplemente le damos clic. A la opción, si no hemos creado ninguna aula, pues vamos a, a, a tener esto en blanco. Y vamos a ver que tenemos un botón con el signo más en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí la tenemos. ¿OK? Y normalmente tenemos dos opciones que tienen que ver con la, los dos tipos de usuarios que pueden utilizar este caso, la herramienta Google Classroom, ¿no? Tenemos un tipo de usuario que es el usuario profesor que tiene la opción de crear una aula virtual, ¿no? Y tenemos también el caso de un alumno que tiene la opción de unirse a alguna de estas clases que ha sido creada por un profesor. ¿no? Acá hay entonces dos perfiles de usuario, ¿no? Entonces, para crear una aula virtual, solamente tengo que darle clic al botón más, al botón más, y elegir entre una de estas dos opciones. Si yo fuera un alumno que requiero pues, inscribirme a, a la clase de determinado profesor, solo tengo que presionar la, la opción unirme a una clase o recibir un código o un enlace de invitación, etcétera, etcétera, contarle unirme a la clase. Y en el caso de nosotros, eh, como especialistas, vamos a capacitar a nuestros profesores en cómo crear una clase. ¿no? Entonces, esta es la segunda opción. Ahí está. Espero que lo, todos lo estemos haciendo a la vez porque esta es la única evidencia de la actividad del workshop del día de hoy, ¿no? Lo que creemos en este momento, el enlace a la, a la clase que generemos en este momento, la vamos a mandar en el enlace de evidencia, ¿no? Repito, esta es la única evidencia de la sesión de hoy, ¿no? La única evidencia formal, por decirlo, ¿no? Recordemos que las evidencias no forman parte de la calificación en el curso pero sí se espera que la desarrollemos y que la enviemos, porque como su nombre lo dice, es evidencia de que estamos interactuando con la herramienta que vamos a enseñar, ¿no? Si ustedes me entienden, la idea es que esto es un espacio de trabajo donde nos podemos equivocar, podemos corregir, pero tenemos la posibilidad de tener una experiencia interactiva con el, la herramienta que vamos a, a después a realizar, pues, la la, la capacitación a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, una vez más, ¿sí? Ingreso a mi correo electrónico, a los nueve puntos, en la parte superior, desde ahí elijo Classroom, ¿sí? Desde ahí elijo Classroom. Una vez que ha cargado la página de Classroom, ¿sí? Yo puedo ver en la parte superior derecha también un símbolo más. Acá tengo dos opciones, puedo unirme a una clase o puedo crear una clase. ¿no? Para mi caso es la segunda opción, crear una clase. Entonces, voy a hacer la misma simulación que hice en el webinar, porque es muy sencillo en realidad. Yo creé una clase de robótica. Este es un ejemplo. Se puede explicarle al profesor que el nombre de la clase puede ser el nombre que ustedes quieran. Para las sesiones A, B, C y D quiero una sola aula para cuatro secciones, ¿por qué no? Eh, en el asunto, pues, que esto va a ser una clase, por ejemplo, y en la sala, digamos, si hay un espacio físico, en este caso, va a ser en el laboratorio o en la sala 1, ¿no? por ahí va más o menos el tema. Este simplemente es un ejercicio de ejemplo, ¿ok? No necesariamente va a ser esta la distribución o este, la nomenclatura que se va a utilizar, depende de cada institución educativa, y depende también del próximo, de los workshops de la próxima semana, en donde vamos a incorporar, pues, todo lo que es estas este, experiencias de aprendizaje dentro del de el aula virtual Classroom, ¿no? Entonces, es lo único que tengo que hacer. Y luego presiono, obviamente, el botón crear, ¿sí? Uy, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿no? Entonces, espero unos segundos porque hay todos unos procesos que hay que desarrollar para crear una aula virtual. está, tengo mi aula virtual. Espero que lo estoy haciendo lento, queridos profesores, con la salvedad de que ustedes estén haciendo lo mismo que están viendo en su pantalla, pero una nueva pestaña, ¿no? Entonces, ya estoy suponiendo que a estas alturas del partido, ya todos tenemos una evidencia que presentar como parte de nuestra participación, en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual, ¿no? Porque ya tenemos todos esto de acá. Esto de acá, queridos profesores, el enlace, ¿no? El enlace, el famoso enlace, ¿no? Recordemos que todas las aplicaciones de Google se convierten, por qué no decirlo, en una página web, ¿no? que tiene un enlace, ¿no? Recuerden que esta es la única evidencia, digamos, formal de su participación en esta actividad, ¿no? Y luego, lo que se pueda trabajar dentro del aula virtual, ¿no? Entonces, ya está, ya tienen su evidencia, queridos profesores, ¿no? Ahora, concentrémonos en ver qué bondades tiene, pues, esta plataforma, ¿no? O en todo caso, esta aplicación. Tenemos, lo primero que vamos a notar aquí, es que tenemos cuatro pestañas bien definidas en la parte superior. O sea, ya tengo mi aula virtual, Voy a anotar que tengo la pestaña Novedades, tengo la pestaña Trabajo en clase, tengo la pestaña Persona y tengo la pestaña Calificaciones. Eh, al igual que el resto de las herramientas de Google Workspace for Education, en este caso la versión Fundamentals, el trabajo con cada una de las aplicaciones es muy intuitivo ¿no? y la nomenclatura de cada una de las herramientas es muy sencilla de entender, ¿no? La naturaleza de, de Google como empresa, como aplicaciones, pues, es que todo sea muy sencillo en realidad, ¿no? Que no se necesite ni siquiera, pues, tener una capacitación previa y que intuitivamente podamos darnos cuenta de qué se trata cada cosa, ¿no? La pestaña novedades, o también llamado antes tablón de anuncios, para los que ya tenemos más experiencia con, con eh, las aulas de Google Classroom, pues, es la primera, ¿no? Y como su nombre lo dice... Me presenta información. Información, ahorita no, no, no tengo nada todavía, todavía que mostrar. Nos presenta información sobre eh, las novedades del curso y estas cosas, ¿no? Es lo primero que se ve. Eh, también nos, si, si por ejemplo, eh, vamos a dar una bienvenida. Vamos a escribir directamente. Un, un mensaje, este mensaje puede, puede este, tener, por ejemplo, un video, puede tener un hipervínculo, puedo subir imágenes o material directamente desde mi, desde mi computadora. Puedo agregar archivos desde Google Drive. Podría tener una carpeta oficial en Google Drive de todos los contenidos del curso también. Entonces, podría trabajarlo así. ¿no? Entonces, de repente, eh, mi mensaje es bienvenidos al maravilloso mundo de los robots ¿A quién no le gusta le gustan los robots no queridos profesores no o sea, usted es una apasionada de las tecnologías cuando yo digo robots usted se va a emocionar no quién de nosotros no hemos visto pues esos programas de niños hasta ahora algunos sobre robots, ¿no? Entonces, bienvenido al maravilloso, al maravilloso mundo de los robots, ¿no? Entonces, yo quiero complementar esto con algo audiovisual en mi mensaje, ¿no? Entonces, le voy a decir, le voy a mandar también, obviamente, un video, ¿no? Entonces, voy a, voy a utilizar la misma herramienta, en este caso estoy en la pestaña novedades, estoy generando un mensaje, digamos, de bienvenida, súper informal, y voy a, a mandar junto con el mensaje un video, un video, obviamente, sobre robots, ¿no? Automáticamente presiono la opción de video y me va a aparecer eh, que, eh, un buscador interno dentro de eh, Google Classroom, en este caso. Y yo voy a, a ver, por ejemplo, que, como, como dije, si quiero información muy relevante, información muy actual... Eh, trato de buscar videos que, que puedan ser, eh, eh, digamos, de impacto visual, ¿no? Podría escribir robots, por ejemplo, simplemente con ese término. Tengo ahí un montón de, eh, eh, en este caso, resultados, ¿sí? Lo interesante es que cuando yo hago una búsqueda, pues, el, la respuesta me dice el, el título de lo que estoy eh, de la opción o del resultado que tengo, también eh, me dice, por ejemplo, un, un breve resumen de lo que trata el, el video, cuándo ha sido subido también, la fecha de, de que ha sido subido a, en este caso, a Internet, ¿okay? entre otras cosas. ¿no? Entonces, entonces yo simplemente tengo que elegir el video que considere más adecuado, de acuerdo a, a la naturaleza del curso, del mensaje que quiero dar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a irnos eh, a nueve robots más avanzados, robots humanoides, los famosos androides, y robots industriales, ¿no? Me, me parece interesante este, este video, también porque ha sido pues publicado hace poco, ¿no? en el año 2020. Selecciono el video, presiono la opción agregar, y ya, ya está, pues, mi bienvenida. Y también está el video, ¿no? Obviamente lo que va a recibir el alumno es eso, ¿no? Una bienvenida y va a poder ver el video, ¿no? Lo publico simplemente presionando, haciendo clic en el botón publicar que aparece en la parte inferior derecha de su pantalla y voy a ver que tengo una opción que me permite publicarlo en este momento, programar su publicación para un, un, un momento determinado o guardar este contenido que estoy generando como un borrador para publicarlo después. ¿no? Entonces tengo esas tres opciones. se dan cuenta, son una serie de herramientas, queridos profesores, que nos permiten no solo generar contenido, sino permitirnos en, eh, programar la publicación del mismo. ¿no? Es muy interesante, muy, muy adaptado, ¿no? Y en permanente desarrollo. ¿eh? Por ahí vamos a ver cuando ya lo utilicemos o lo sigamos utilizando masivamente que vamos a tener más, más este, desarrollo dentro de esta aplicación, ¿no? Entonces, yo publico, presiono el botón publicar ahora o publicar nada más y en mi tablón de novedades aparece pues la bienvenida, ¿no? Bienvenidos al maravilloso mundo de los robots, ¿no? El alumno lo va a ver y lo primero que ve cuando el alumno tiene un enlace, a un video es que va a ver el video, obviamente, ¿no? Por ahí va a ir el tema, ¿no? Ahí está. Y el video se va va a reproducir dentro del aula de clase. ¿no? Dentro del aula de clase donde va a reproducir, ¿no? Entonces, voy a tener al alumno cautivo en esta aula, ¿sí? Voy a tener al alumno cautivo en el aula y no voy a hacer que se salga en una página nueva y lo pueda ver en otro lugar, ¿no? pues También es importante. Trata, el programa trata de que el alumno no se vaya de eh, la plataforma, ¿no? Y que todos los elementos los tenga aquí, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la, a la página de novedades. Y el orden en donde aparece la, el contenido que yo publico, pues, es eh, muy similar a las redes sociales, como ya lo mencionamos en el webinar también. Lo último que yo publico es lo que aparece primero, ¿no? porque Yo tengo varias publicaciones, es la aparición es similar a una red social, ¿no? Lo último que se publica aparece primero, ¿no? Obviamente también hay opciones para mejorar la presentación. Aquí puedo seleccionar un tema, ¿sí? eso también lo vimos en el webinar. Este, puedo elegir un tema relacionado pues, a, varios, a varias temáticas, a propuestas. También puedo diseñar mi propio, mi propio banner del curso, digamos, con el logotipo de la institución y estas cosas. Entonces se puede trabajar de manera bastante divertida, ¿no? Y diseñar una aula virtual, queridos profesores, queridos colegas, es muy divertido, ¿no? Porque su nombre mismo lo dice, ¿no? diseño, ¿no? Hay mucho arte, mucho de de, de saber cómo llegar a nivel visual, el, el, la, el, el, la la experiencia de usuario que va a tener el alumno, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho material multimedia, mucho video, mucho, mucho de... De, de competir, pues, contra TikTok, contra Instagram y con todos los distractores que podrían tener nuestros alumnos y nosotros mismos, ¿no? Entonces, la idea es poder elegir la imagen más relevante. Yo, en mi caso, como es robótica, de repente construyo una, pues, este, muy personalizada, donde vean, pues, algunos robots peruanos que mencionaron por ahí, y cosas así no dependiendo pues de la naturaleza de los alumnos de la institución educativa y este tipo de cosas no entonces ahí ahí depende de la elección que usted quiera hacer no por ahí va la cosa por ahí va esta esta opción de personalizar a este nivel acá voy a elegir esto voy construyendo mi propio robot lo actualizo y ya tengo esta opción no también puedo subir una foto o un banner otra cosa que me llama la atención es que tengo la posibilidad de generar mi propio código en la clase. ¿sí? Si presiono acá, este es el código. yo quiero invitar a mis alumnos para que se unan a través de un código pues y les mando el vínculo. Aquí está el vínculo de la invitación. Copio el vínculo y se los mando pues, por, por cualquier medio. ¿no? La idea es que este vínculo, este vínculo de unirse... Eh, lo puedan trabajar, ¿no? Y aquí desde aquí también puedo mandarle evidencia, queridos profesores, otra vez, la evidencia es esto, ¿no? Copiar el vínculo y nos mandan este vínculo en el formulario de evidencia, ¿no? Con eso es suficiente, ¿no? Más allá de la evidencia, queridos profesores, lo que nos interesa es que estemos trabajando de manera eh, sincrónica en este momento, ¿no? Entonces, trate de hacer lo que yo le estoy mostrando, que es algo bastante sencillo también en su aula virtual, ¿no? Entonces esto es con respecto a la pestaña novedades. ¿no? Vamos a la pestaña trabajo en clase, que es, digamos, la pestaña más importante, se podría decir, de eh, un aula en Google Classroom. ¿no? Desde aquí yo puedo generar temas, desde aquí yo puedo generar contenido, desde aquí puedo generar tareas, trabajos en clase, desde aquí puedo compartir materiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, también puedo generar una sala de Meet, de Google Meet, que ya vamos a ver en un segundo momento, hoy día también. Puedo generar un calendario en donde todas las actividades se puedan ver sí como, como un calendario regular. Es muy interesante esto. Y puedo tener mi propia carpeta de la clase, en donde vaya almacenando pues toda la información en cuanto al contenido que se trabaje en el aula virtual. no Estas son tres poderosísimas herramientas que... Es lo primero que me llama la atención cuando entro a la pestaña Trabajo en Clase, ¿no? Entonces, a tener en cuenta estas tres herramientas, queridos profesores, ¿no? Ahora, al momento de crear contenido en esta pestaña de Trabajo en Clase, eh, acá me va a decir, ¿no? Asigna trabajo de tu clase aquí, ¿no? Crea tareas y preguntas, lo que se puede hacer. Usa temas para organizar el trabajo en clase en módulos o unidades, ordena los trabajos de manera en que quieras que, se, que lo vean los alumnos, ¿no? Es muy sencillo, muy intuitivo el uso de, de, de, en clase, en realidad. Yo podría crear una clase, pues, en cinco minutos, si es que tengo todos los insumos, no, puedo, no debería demorarme mucho para crear toda una clase. Entonces, es muy sencillo, en realidad, ¿no? Estamos, lo estoy haciendo demasiado lento, la verdad, pero la idea es que todos tengamos, pues, la posibilidad de que mientras estoy hablando, están haciendo también la creación de su propia clase, ¿no? Y no van a tener ningún problema para poder compartirnos la evidencia de este trabajo que es un enlace, ¿no? Es un enlace. Pues vamos a crear, vamos a crear el primero logro. Ya se ha repartido el enlace de la evidencia para que puedan ir poniendo. Ok, ok. Listo, listo. Lo interesante es que el enlace de, de la evidencia pues va a ser siempre actualizado, ¿no? Eh, mientras más cosas le ponga, el hipervínculo no va a cambiar, ¿no? sino que va a variar en cuanto al contenido. ¿no? Entonces, estoy en la pestaña de Trabajo en clase, estoy en la opción Crear, y lo primero que se sugiere, queridos profesores, antes de matarnos creando tareas, cuestionarios, preguntas, materiales, reutilizando publicaciones, etcétera, etcétera, lo primero que se sugiere, profesores, es organizarnos. Organizarnos de acuerdo al bimestre, a unidades, a meses, a experiencia de aprendizaje, de acuerdo a la, la organización, eh, digamos, académica que tenga la institución educativa, ¿no? Entonces, si voy a trabajar la, ya la, la construcción de, de contenidos, primero es esto, profesores, crear temas, temas, temas. En este caso voy a suponer que en el año voy a trabajar cuatro unidades, ¿no? Entonces voy a poner unidad uno y lo voy a agregar, ¿no? Entonces voy a crear otra vez otro tema, el tema va a ser... Unidad unidad 2 Y lo voy a agregar ¿no? Tengo la unidad 1, tengo la unidad 2 Voy a agregar En este caso voy a, a crear la unidad 3 ¿Ven que divertido? Y la última sería mi unidad 4 ¿no? Unidad 4 Ya está tengo la 4, 3, 2 y 1, ¿no? Pero está desordenado de repente, ¿no? Entonces, justo como me decía la presentación del, de la pestaña trabajo en clase, yo lo puedo arrastrar, ¿no? Tengo la 3 ahí en su lugar, la 4 la voy a bajar, eh, la 3 la voy a bajar después de la 2 y la 1 la coloco en la parte superior. Ahí está. Simplemente la arrastro, soltar y arrastrar. Entonces, ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? ¿no? Que de repente en el primer bimestre voy a trabajar la unidad 1, en el segundo bimestre la unidad 2, en el tercer bimestre la unidad 3, y en el cuarto bimestre la unidad 4. ¿no? O de repente trabajo dos grandes unidades, la primera en el primer semestre, bueno, de acuerdo a la organización que eh, se tenga en la institución educativa. Recuerden que esto es una herramienta, esto es un medio, no, no es un fin. A la, a, en líneas generales, como diría Ricardo Gareca, este, la tecnología se tiene que adaptar a la educación, ¿no? queridos profesores, ¿no? y ese es el mensaje que todos, todos deberíamos tener, pues, dentro de nuestra cabeza. Nosotros no tenemos que adaptarnos a la tecnología, porque la tecnología siempre va a cambiar, siempre evoluciona, siempre mejora. A veces no, no mejora tampoco, empeora en, en algunos casos. La idea aquí es que lo que se programa se cumpla, ¿no? lo que esté, pues, en nuestra programación anual lo que esté pues en el, en el, en el DCN, ¿no? En el, en el diseño curricular nacional, tenga pues una herramienta que le permita lograr los objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros eh, tenemos que dar esta herramienta a, nuestras, a nuestros profesores, pero no es una camisa de fuerza, ¿no? La herramienta tiene opciones para adaptarse a las características particulares de cada institución educativa, las características particulares de cada nivel, de cada área, de cada curso, de cada salón, de cada grupo de estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología es la que se adapta a la educación, ¿no? Entonces, eh, el aula virtual de Classroom es muy maleable, muy moldeable. es como arcilla en sus manos, queridos colegas, y así la tenemos que presentar a los profesores, ¿no? O sea, usted aquí puede hacer lo que quiera, en realidad, ¿no? Y de acuerdo a la naturaleza del curso y a los objetivos de aprendizaje que tengan programados en, en, en, su, en cada una de sus unidades, o por bimestres, o como quiera la, hacer la, la programación, ¿no? Entonces, esa es la idea, queridos profesores, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza, es una sugerencia de organización, nada más. Pero pueden haber muchísimas, muchísimas, ¿no? Entonces, ya tengo mis cuatro unidades a nivel general, que son como temas, ¿sí? Por eso está separado, si se dan cuenta, esto de acá está separado, los temas, ¿no? Puede ser unidades, bimestres, etc. ¿No? Entonces voy avanzando porque tenemos tiempo justo. Ahora dentro de cada unidad puedo generar de repente una, una tarea, ¿no? Una tarea. Y puedo generar una tarea. ¿no? Acá me dice agregas materiales, puedes agregar materiales. Ok, entendido, listo. Una tarea, ¿no? Bueno, mi primera tarea por, por decir, qué robots, qué robots conoces. ejemplo, ¿no? Y el, mi alumno ya vio mi video, o sea, lo que estratégicamente lo primero quiero es que él me cuente un poco, ¿no? Qué robots conoce, ¿no? Acá puedo darle las instrucciones, esto es un modelamiento, es un ejemplo nada más, y le, yo no quiero que lo trabaje directamente aquí, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que me genere un documento, de eh, un documento, ¿no? Entonces, para esto voy a, a irme a la opción de adjuntar ese símbolo más en la parte inferior de la tarea. Y le voy a decir que genere un documento. Que genere un documento. Genere un documento. Ahí está. Cargo. Puedo poner mi experiencia con los robots. Ya le voy a pedir a, a, al alumno pues, que, que me detalle su experiencia con los robots, ¿no? Cuando era niño me compraron tal robot, o vi tal robot en, en tal lugar, o tal serie de televisión, a fin de motivar, pues, a, a querer aprender más sobre este tema, ¿no? Entonces, ya generé el documento, ahí dice, los alumnos pueden ver el archivo, lo puedo configurar, los alumnos pueden editar el archivo, hacer una copia para cada alumno, no, yo quiero que cada alumno este, puedo hacer una copia de repente, o puedo decir que cada uno trabaje de manera colaborativa en un solo documento, lo puedo determinar aquí, o simplemente le puedo decir qué es lo que pueden hacer el archivo. Son unos permisos de edición que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, eh, quiero que el alumno edite, quiero varias historias en un solo documento, ¿no? Entonces, el alumno va a poder editar el archivo, ¿no? Y hay varios alumnos comentando su experiencia con robots. ¿no? Acá le puedo decir. ¿Qué tamaño debe tener tu intervención? 100, 200 palabras, el, el tipo de letra, y ese tipo de instrucciones que hacemos aquí los, los profesores, ¿no? Entonces, ahí está la tarea, y luego acá tengo que configurar, ¿no? ¿Dónde va a ir la tarea? En el curso de robótica, sí, en el curso de robótica. Eh, ¿Todos los alumnos lo van a ver? Todos los alumnos lo van a ver. Si quiero evaluarlo sobre 100, ¿no? Digesimal de repente... De repente, si es lo que quiero. Una fecha de entrega, sí, quiero que lo hagan la primera semana, por ejemplo, ¿no? Hasta el martes, ¿no? Hasta el martes de septiembre, ¿no? Que estén algún tema, aquí están los temas, ¿sí? Que estén en el tema 1, la unidad 1, ¿está? Si deseo, puedo trabajar una rúbrica también, las rúbricas son muy interesantes, muy importantes. Podría agregar una rúbrica, crear desde cero, volver a utilizar una rúbrica que ya utilicé, importar una rúbrica que pueda estar en alguna hoja de cálculo también, no, si lo quisiera hacer. Eso me parece interesante, no. Si le estoy pidiendo que escriban, no quiero que copien y peguen de Google, voy a activar la eh, la herramienta antiplagio, o en todo caso para verificar el plagio, no. Entonces acepto, continúo y si algún alumno pues quiere entregar la tarea fácil, copia, y pego eh, de Google, pues me lo va a indicar pues el, la misma herramienta antiplagio. ¿no? Esto es interesante también. Antes no tenía es algo así como un turnitín eh, o una herramienta similar, ¿no? Entonces, por ahí va, por ahí va. Entonces ya tengo la tarea configurada. En cuanto al contenido, el trabajo colaborativo con, en este caso, Google Documents, Google Documentos, y le doy asignar, ¿no? Asignar, recordando también que lo puedo programar, puedo guardar borrador, puedo descartar el borrador, como yo quiera, ¿no? Me estoy demorando, queridos profesores, a fin de que todos... Digamos, tengamos también la experiencia de generar este tipo de documentos. ¿no? Estoy seguro que usted está viendo la presentación y en paralelo está desarrollándolo en una pestaña nueva, ¿no? Porque recuerde que eso es su evidencia y es la única evidencia que se va a pedir. Repetimos, es la única evidencia, formal al menos, que se va a pedir. Esta evidencia no es calificada, repito, esta evidencia no es calificada. Una vez más, esta evidencia no es calificada, pero se espera que usted genere la evidencia y la pueda compartir a fin de, como su nombre lo dice, evidenciar que usted está generando aprendizajes dentro de esta actividad, ¿no? Entonces, por ahí va la naturaleza de esto, que tengo la experiencia de hacerlo, sino cómo vamos a enseñarle algo al profesor si nosotros mismos no lo hemos hecho previamente, ¿no? Entonces, es un campo de pruebas, un campo de acción, ¿no? Eso se trata el workshop. Entonces, presiono asignar, presiono asignar, espero unos segundos, espero unos segundos y voy a ver que la tarea... La tarea está acá, no la unidad 1, estoy preguntando qué robots conoces no miren estos tres puntitos de aquí estos tres puntitos puedo editar si me he equivocado lo puedo editar si no quiero lo puedo borrar, puedo copiar el vínculo directamente solamente a la tarea no puedo mandar este vínculo alguien me pregunta y la tarea pues le mando el vínculo no entonces no deberían preguntarme ¿no? porque simplemente le mando el vínculo del aula, pero ahí está no ahí está entonces ya pude generar pues contenido no. Esa es la famosa pestaña trabajo en clase, ¿no? Si quisiera generar más cosas en esta pestaña de trabajo en clase, pues, puedo generar, pues, una tarea con cuestionario, ¿no? Vamos a hacer rapidísimo una tarea con cuestionario, ¿no? Eh, acá les puedo decir al alumno, pues, que haga una encuesta, ¿no? Encuesta, ¿no? Pregúntale a tus papás y a tus familiares cuáles son los robots favoritos, ta, ta, ta, si veía algún robot y qué otro robot conoce y cosas así, ¿no? Y automáticamente pues me genera un, una encuesta en blanco, ya hemos visto el tema de las encuestas, ¿sí? y mi encuesta se va a llamar encuesta robot, ¿no? Encuestra sobre los robots, ¿no? La primera pregunta, pues, ¿no? Eh, Viste eh, o oh, ¿qué, qué películas sobre robots recuerdas, ¿no? película sobre robots, recuerdas ¿no? Ahí está. Y acá en la encuesta, pues, que les puedo decir? Que no sepan, ¿no? Aquí tengo, pues, respuesta en párrafo, por ejemplo, y así voy creando mi quiz, ¿no? Mi, mi encuesta, ¿no? Puedo preguntar qué te gustaría aprender sobre los robots también, ¿no? Ese, ese tipo de cosas, ¿no? Para ir fondeando un poco qué es, cuáles son las preferencias de mis alumnos, ¿no? La importancia de levantar información con encuestas, ¿no? Lo genero aquí rápidamente, si va a ser evaluada, pues le si asigno una evaluación. Si, si va a ser sin calificar, pues le digo que sin calificar acá. La fecha de entrega ya no va a ser un poquito más allá del 3, de repente el 10, ¿Y eh, a dónde voy a asignarlo? Pues al tema de la unidad 1, la rúbrica, no no no es tanto aquí por la rúbrica ni tampoco el plagio, entonces asigno tarea con encuesta y lo voy a ver aquí también, la encuesta, pero está en el segundo, en, en, en, en segundo orden, no yo quiero ponerlo en orden cronológico, no la primera va a ser el 7 de septiembre, la segunda el 10 de septiembre, y así voy construyendo, ¿no? Lo otro es una pregunta, puedo generar pregunta, puedo enviarles más materiales también a los alumnos, puedo reutilizar eh, publicaciones también, ¿no? Y así puedo ir construyendo de acuerdo a la naturaleza de lo que quiero trabajar, ¿no? Le puedo indicar en qué momento se muestra, en qué momento no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esta pestaña de trabajo en clase es la pestaña por, de construcción de contenidos, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Hasta este eh, momento, queridos profesores, se espera que usted ya tenga su aula virtual, que usted ya este, pueda haber generado, pues, un enlace, un hipervínculo, que es el que va a compartir, ¿verdad? Es la única evidencia del de trabajo del día, la de evidencia que va a entregar, ¿no? Aparte de su eh, participación en las preguntas que hacemos también, ¿no? Entonces, por ahí por ahí va la, lo, el, la evidencia esperada, ¿no? Recuerdo una vez más que estas evidencias no forman parte de la, la calificación final del curso, sino es un área de pruebas, es un campo de trabajo, es un taller, ¿no? Donde se supone que usted va a tener interacción con la herramienta que va a enseñar en un segundo momento a sus eh, docentes, a sus, a sus, eh, a sus eh, miembros de equipo en, dentro de cada de las, una de las instituciones educativas donde usted eh, está pues, este, con, el, con la misión de capacitar o dentro de la institución educativa donde usted es líder tecnológico, ¿no? Esa es la idea, querido profesor. Entonces ya explicamos la pestaña novedades, la pestaña trabajo en clase y vamos a la pestaña personas, ¿no? Personas, ¿no? La, acá la pregunta siempre es, ¿Qué pasa si yo eh, dicto el curso, pero hay otro profesor que también lo dicta, ¿no? O, sea, ¿o qué pasa si yo quiero eh, asignarle permisos a otro profesor para que también, en este caso, pues, este sea profesor junto conmigo, ¿no? Y que me ayude a construir la plataforma, o esta aula virtual, tanta, tanta necesidad que, que yo tenga de, de, de poder gestionar las calificaciones, la revisión de trabajos, o cosas parecidas, ¿no? Entonces, puedo asignar desde personas. Puedo asignar a otros docentes, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy recurrente, ¿no? Yo puedo mandarle, por ejemplo, a mi jovita, le voy a mandar un, una invitación a ser profesora también del curso de la robótica, ¿no? Entonces, a mi jovita, simplemente escribo su, su correo electrónico y la invito a ser profesora, ¿no? A ayudarme con la edición, la, todo lo que implica poder ser profesor de, de, de un curso y eh, generar, pues, todos estos, eh, todas estas experiencias de aprendizaje en, en una aula virtual. Yo ya le mandé la invitación, invite, haga la prueba de usted también, por favor, querido profesor, invite a uno de sus colegas y que le diga, pues, cómo le va, cómo ve él el curso, etcétera, etcétera. Y desde aquí también puedo, obviamente, invitar a mis alumnos, ¿no? Si ellos ya tienen una cuenta de correo, las puedo mandar, Puedo enviarles un vínculo con la invitación, ¿sí? Un vínculo, simplemente copio este vínculo, ¿sí? Este vínculo, también. desde acá también pueden mandar sus evidencias, queridos profesores, copiando este hipervínculo. También puede ser la evidencia de, de, de, este, de, este, de este workshop. Entonces, eso también se puede hacer, ¿no? Eh, escri y lo puedo hacer, bueno, a través de correo o con vínculo de invitación. ¿no? Entonces, voy a, por ejemplo, voy a invitar al profesor Heriberto que siempre que hablo de robótica me viene a la mente el profesor Heriberto saludos al profesor Heriberto en este caso lo voy a invitar como alumno porque es importante de repente invitar a un profesor como alumno porque el profesor va a ver el aula pero con el, la visión de un alumno y me va a permitir pues tener mi grupo experimental y mi grupo de control ¿no? como, como parte de la evaluación de lo que estoy haciendo no y no voy a lanzar directamente la, el aula virtual no sería bueno la visión también de un profesor que podría estar de parte de alumnos o tener los permisos que tienen los alumnos y ver cómo se ve pues el curso de cara a, a los participantes. ¿no? Es una estrategia interesante también. ¿no? El famoso grupo experimental y grupo de control. ¿no? Entonces, él forma parte de mi grupo de control. ¿no? Dar información sobre eh, eh, lo que estoy haciendo, pero desde el punto de vista del alumno. ¿no? Es interesante. ¿no? estoy invitando aquí y también... Lo, eh, ya le mandé un correo Por lo visto, como ya no está gris Ahora está de color, del mismo color Puedo suponer que la Miss Jovita Ya aceptó la invitación ¿Verdad Miss Jovita? ¿Usted aceptó, acaba de aceptar mi invitación? Sí, ya acepté y ya he escrito también profesor allá ah, muy ¿Qué? bien ¿Llegó? No allá ah, ya, le mandé un correo, ok Entonces le voy a pedir a la Miss Jovita también Que vaya generando una actividad acá Para la unidad 1, ¿no? para que vean que mientras yo sigo explicando la mi va va a generar ella con todos los permisos de, de profesor va a generar una actividad adicional aquí para la unidad 1. si nos puede ayudar con ese ejemplo para demostrarle a los profesores que la construcción del aula eh, de un aula de un aula en Classroom pues no es una actividad pues eh, individual no lo podemos hacer en equipo obviamente listo entonces yo voy eh, explicando un poco más sobre personas no entonces ¿Qué pasa si de repente tengo un alumno al que quiero silenciar, no? Siempre pasa, que, queridos profesores, sabemos que el profesor es la primera autoridad en un salón de clases y con más razón, pues, en un aula virtual que está en línea, no? independientemente, pues, que la modalidad sea, pues, presencial, a distancia o mixta, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa si tengo un alumno que, que, que pues, necesita tener una especie de... de, de, de, de de, ah, de separación temporal, de repente, no, no directamente de que no pueda ver los contenidos en el aula virtual, sino que de repente este alumno este no pueda participar, ¿no? De repente genera actividades colaborativas y el alumno pues, no sigue las normas de convivencia, no trabaja con net etiqueta y todo este tema, ¿no? La idea también, queridos profesores, es que los alumnos tengan una inducción de, de cómo ser alumnos en un contexto virtual, ¿no? Hay muchas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, el alumno es el primer responsable de su propio aprendizaje, que debe de seguir las normas, normas de net etiqueta de trabajo en entornos virtuales y, y temas de aprendizaje. ¿no? Pues, ¿Qué pasa? Yo podría tener la opción, voy a suponer que es un alumno, este, yo podría silenciar, por ejemplo, ¿no? No tengo ahorita la, la, la, la aceptación del profesor experto pero al costado de cada usuario, queridos profesores, al costado de cada de cada nombre, sea profesor o sea alumno, en el caso del profesor no tiene la opción de silenciar, pero el alumno sí la tiene, ¿no? Sí la tiene. Podría eliminarlo, podría hacerlo propietario de la clase del profesor, pero en el caso del alumno, en vez de propietario, tiene una opción llamada silenciar, ¿no? Y quiere decir que el alumno va a poder observar las actividades, pero no va a poder interactuar en las mismas, ¿no? Entonces... Por un tiempo se conversa con el alumno, se siguen los protocolos virtuales que me imagino tienen cada institución educativa para estos casos y luego se vuelve a reintegrar al alumno. ¿no? Entonces con eso tenemos el control de lo que suceda dentro del aula virtual. ¿no? Entonces, Eso es lo que se trabaja también. Acá también tenemos acciones que en este momento estoy activando. Podría trabajar con correos electrónicos, podría eliminar masivamente también a varios alumnos. Eso se puede trabajar con lo que yo ya elegí o con lo que yo ya seleccioné, ¿no? Entonces, es interesante la pestaña Personas y me permite administrar de esta manera, pues, a los usuarios. Recordemos que hay dos perfiles de usuarios en el aula virtual. El perfil de profesor, que tiene permisos de edición per se, ¿sí? ya puede editar un profesor, y los alumnos, pues, que tienen... Eh, de, de, dependiendo de la actividad, van ¿no? a tener permisos para visualizar, para comentar, para participar, dependiendo de lo que hayamos configurado dentro de la pestaña de trabajo en clase, ¿no? Tarea, tarea con, tarea con cuestionario, tarea con pregunta, formulario, eh, un, una presentación colaborativa y este tipo de cosas, ¿no? Y la última pestaña, pues, es la pestaña calificaciones, ¿no? La pestaña calificaciones, que aquí, dependiendo de la actividad, por ejemplo, yo podría eh, generar pues una serie de, de, de en este caso de, de, de registro auxiliar ¿sí? podría usarlo como registro auxiliar a fin de tener una idea de cómo va el avance de cada uno de los alumnos. ¿no? Si quisiera generar, por ejemplo, una, una, una pregunta, por ejemplo, una pregunta calificada, ¿no? Que, que tenga pues eh, eh, una Pregunta, ¿no? Hagamos, que yo desee calificar, ¿no? Que yo desee calificar, ¿no? Una pregunta, que puede ser respuesta breve, respuesta breve, ¿no? Una pregunta, acá puedo escribir la pregunta, y que esta pregunta implique, pues, también, no sé, pues, generar una presentación, de repente, ¿no? Como parte del desarrollo de la pregunta, ¿no? Ahí está, como parte del desarrollo de la pregunta, ¿no? Salida se le he mandado ahí. Ok, ok, listo, listo. Entonces desde acá pues puedo indicar eh, sobre cuántos puntos da, la fecha límite, sin fecha límite pues, voy a pedirles que sea pues hasta el 15, ¿no? Y bueno, sin tema, pues lo asigno al tema 1, a la unidad 1, ¿Los alumnos pueden editar la respuesta? No. Y ya lanzo la pregunta, ¿no? Ahí está. Listo, acá tengo la pregunta, la voy a poner al final. Y mientras les estaba explicando el tema, queridos profesores, ya tengo el aporte de la mi pues, ¿no? Esta es la evidencia de que ustedes pueden trabajar de manera colaborativa, ¿no? Ella ha trabajado una actividad que se llama Explorando, ¿sí? Y acá la podemos ver, dice, lee con atención la noticia y comparte tus ideas con tus compañeros, ¿no? Entonces, tengo un enlace a la noticia y puedo ver el material directamente también, ahí está. Y puedo comentar, inclusive, ¿no? Entonces, esa es la idea del de trabajo colaborativo, queridos profesores, en el aula virtual, ¿no? Entonces, la idea es esa, queridos profesores, que todos podamos desarrollar estos contenidos, ¿no? Y así es como el alumno va, pues, desplegando los, el detalle de cada una de estas actividades. ¿no? Muchas gracias, mi Jovita. Entonces, acabamos de demostrar, pues, que la, la construcción de este, contenidos en un aula virtual, pues, pues, se puede realizar de manera colaborativa, ¿no? No le entramos mucho al tema de calificaciones, porque eh, a, lo van a ver un poco más a detalle la próxima semana pero eh, sabemos que existe pues también esta opción, ¿no? Hasta aquí, Miss, me parece que ya cumplimos con explicar a grandes rasgos la naturaleza de, de estas, estas aulas virtuales, ¿no? Vamos a, a regresar a la Hay algo que Adelante, adelante, adelante. Eh, por ejemplo, se pueden ocultar temas de sí. los que, que hay en el aula se pueden ocultar. Claro que sí, se puede guardar como borrador, como ya lo indicamos, o se puede programar su publicación para después. ¿no? Sí. Si guardamos como borrador, no se va a mostrar. Sí. Adelante, ¿qué otras preguntas ya, tenemos? Sí, también es que, con respecto, bueno, y eso se fue contestando, los profesores sigan preguntando, ¿no? Cómo agrego a mis estudiantes, pero se contestó justamente inmediatamente después. Es que no estamos, ¿no? telepáticamente sí. estamos conectados. ¿sí? Sí. <risa> ¿Es suficiente? ¿Preguntan con el código para el ingreso de los estudiantes o yo requiero tener su correo? Mm, es que depende de la modalidad en la que quiera compartirlo, ¿no? Lo puede mandar por correo mm. electrónico individualmente a cada uno, explicando qué cosa es un aula virtual. Yo recomiendo personalmente mandarlo con un correo electrónico formal. Querido querido profesor, pero profesores, ¿no? explicándole qué cosa es el aula virtual al alumno, lo que se espera del alumno recordando el normas de net etiqueta, cómo va a participar con una pequeña guía del estudiante y este tipo de cosas, ¿no? Yo, yo lo, yo, yo considero y recomiendo que se haga de una manera super formal esta entrega o este, este enlace para que se puedan conectar los alumnos al aula virtual, ¿no? Hasta acá podríamos invitar Bueno, eh, yo recomiendo que haya un aula virtual para cada sección, ¿no? Para cada sección, ¿no? Porque de repente en alguna sección estoy un poco más avanzado, en otras eh, eh, necesito recuperar y este tipo de cosas, ¿no? La, en las aulas se pueden copiar, se pueden duplicar, y puedo tener un, un aula virtual para la sección A, otra para la B, otra para la C y otra para la D. Y a nivel estadístico también y de controles más sensibles, ¿no? Se supone que no deberíamos tener problema en poder editar a otro profesor que tiene la cuenta Aprenda en Casa, ¿cierto? Porque claro. esa inquietud hay. Sí, así es. No debería sí, haber. De natural. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la otra pregunta que hay, también relacionada con los No, esta ya, ya la contestamos. Ah, la, la diferencia entre el Google Classroom visto desde el dispositivo celular. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este, lo que estamos eh, modelando un poco acá es la, el Google Classroom, digamos, el, el general, ¿no? El genérico, el que el que se accede a través de una dirección web, ¿no? Porque no es una aplicación que hay que descargar, sino Yo estoy entrando, por ejemplo, desde mi cuenta de Gmail, ¿no? Eh, hay, una, hay una versión optimizada para dispositivos móviles, para tabletas, para celulares, pero que no me va a permitir tener todas las, eh, las herramientas que sí voy a encontrar en la versión, digamos, de escritorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? La versión en línea. La versión para dispositivos móviles una, es una versión light, es una versión optimizada, o sea, es una versión, pues, comprimida que omite muchas de las herramientas o alguna de las herramientas, pero que también me permite gestionar, ¿no? Eh, para la creación de las aulas virtuales yo recomiendo la versión regular, ¿no? La de escritorio, la que puedo trabajar sentado, etcétera, etcétera. Eh, y para la administración, el día a día y todo eso podría hacerlo desde mi dispositivo móvil o desde mi tableta, ¿no? Adelante si ¿sí hay alguna otra pregunta, sí, oh, con el ah, este, Una profesora comentaba que es más un comentario, ¿no? Que estaba ya estrenando su cuenta Prendo en casa. Y ah, a, algunos profesores decían que todavía no la habían recibido. Claro, claro. Bueno. Un poco, eh, también como profesor, eh, como estoy a cargo de la macroregión número 6, saludos para todos los profesores de la macroregión número 6 conectados en este momento. Eh, el, el, el reparto de las cuentas Aprendo en Casa, pues, es todo un proceso a nivel nacional, pues, que implica una serie de validaciones y de envíos de información, ¿no? Pues, estoy seguro que ustedes ya conocen todo el proceso, o están sido enterados, o etcétera, etcétera. ¿no? Eh, cada institución educativa tiene que enviar, pues, la lista actualizada de profesores, la lista actualizada de alumnos, esas listas se tienen que validar, aparte se tiene que mandar documentación propia del colegio, eh, se tiene que validar al, al personal docente, a los nuevos docentes, si los líderes tecnológicos han sido renovados, si los DAIP, los DNI, imagínense la cantidad de, de información que tiene que mandar la institución educativa, y luego esa esa esa información tiene que ser validada, hay inclusive oficios electrónicos, un montón de documentación electrónica que se tiene que validar eh, en un primer momento, luego en un segundo momento se generan a partir de esa validación de, de cada uno de los alumnos, de cada uno de los docentes, se genera ahí los usuarios y las contraseñas de, de Aprendo en Casa, que después tienen que ser validadas otra vez al momento de ser entregadas al director de cada institución educativa, y cuando me refiero a validación, quiere decir que yo recibo la cuenta, imagínense que para la entrega también todo un proceso, yo recibo la cuenta, tengo que verificar si está asignada mi nombre, ¿no? Y si hay algún error, no está asignada mi nombre, si algún colega o otro alumno, por ejemplo, tengo que pedir otra vez que se actualice esa información, y, este, y luego validar, pues, eh, actualizar mi usuario y mi contraseña, ¿no? Y eso que no estamos hablando de cómo es la gestión interna dentro de cada institución educativa desde que llegan las cuentas al director de esta institución educativa, que ya pasó todas esas instancias que estoy resumiendo, y cuál es la mejor manera para poder distribuir estas cuentas entre los miembros de la comunidad educativa y obviamente dentro de los estudiantes. ¿no? O sea, me he tomado algunos segundos para explicar pues, todo el proceso. ¿no? Esta es una explicación de por qué en algunos casos pues, las cuentas se están demorando un poco en la entrega. Eh, eh, es por todos estos procesos de validación. ¿no? Entonces... Eh, si es que aún no tiene la cuenta Aprendo en Casa, pues un poquito de paciencia. Recordemos que las cuentas Aprendo en Casa, en el caso de los profesores, los va a acompañar durante toda su época del servicio público y en el caso del estudiante, durante toda su vida pues eh, escolar en este caso. ¿no? Entonces, pedirles por favor un poco de paciencia a, a aquellos profesores que todavía no, no, están, eh, no han recibido pues la cuenta Aprendo en Casa. ¿no? ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? educativa, ya tenemos nuestro propio dominio. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, al contrario. Si ya tienen su propio dominio, pues adelante, ¿no? Estoy seguro que ya tienen, pues, buena experiencia utilizando, pues, todas estas herramientas de la suite de Google, eh, Workspace for Education, ¿no? Entonces podrían utilizar en paralelo las dos cuentas, podrían utilizar las cuentas que ya tienen eh, con parte de su dominio, al contrario, más es mejor a veces, ¿no? Entonces, adelante, adelante, sigan utilizándola, de repente, eh, en un segundo momento, les, les, les conviene más, de repente, utilizar las cuentas Aprendo en Casa, La, eh, al contrario, ¿no? Es mejor tener dos cuentas que una, diría, ¿no? Entonces, adelante, adelante, y sigamos sacándole provecho a esta herramienta tan potente y con tanto respaldo y con, tanto, con tanta innovación, ¿no? Es. Así es, adelante, adelante. Si tengo dos grados, Víctor, ¿el código de la clase es el mismo para las dos aulas? Entiendo que son dos secciones de un mismo grado. No, no, no. Cada aula tiene su propio, su propio, código, su propio código. Si tiene dos secciones, cada sección va a tener un código independiente. Uh -huh. un, un, un código independiente o una URL independiente. O sea, cada documento que yo genere en cualquier aplicación de la suite de... Google eh, Workspace for Education, en este caso Fundamental, me genera automáticamente una URL independiente, ¿no? Por más que ya una copia de la, de la aula virtual, cada eh, aula virtual, la original o la copia, por decirlo de alguna manera, va a tener una URL independiente y un código también independiente. Claro, Sí, no, no, no. no, enviar a nuestros estudiantes, ¿no? Exacto. Es importante saberlo. Eh, si yo quiero desactivar un, un profesor o un estudiante que ya no está... No, simplemente ingreso sí, al área de al área de participantes, a la pestaña pues de, de, de participantes, a, eh, identifico al profesor, luego al costadito hay tres puntitos y desde ahí eh, activo la opción de eliminar, ¿no? Eliminar. ¿sí? Es muy sí. sencillo la verdad. Sí. Con eh. eso ya podríamos eh, contestar okay. las preguntas. Ok, recordemos que la idea es que nosotros hagamos lo mismo con cada uno de nuestros profesores, ¿no? O sea, estamos aprendiendo, estamos practicando, porque vamos a hacer todo este plan de réplica para nuestros profesores, ¿no? Entonces, este, estoy seguro que de acuerdo al, al nivel de compromiso que tengamos explorando la naturaleza de esta herramienta, porque la capacitación no termina aquí, como todos sabemos, profesores, hay un compromiso in, in, importante individual de, de cada uno de nosotros como líderes tecnológicos, de poder ver cuáles son los límites de esta herramienta, porque tampoco es milagrosa, ¿no? Como todas las herramientas tienen límites, y la idea es poder darle la mejor atención y la mejor respuesta a cada una de las consultas de nuestros profesores, ¿no? Entonces, esa es la idea al momento de hacer el plan de réplica. Así como se están generando muchas dudas, muchas preguntas, a usted, querido líder tecnológico, querido especialista, querido david ATAP, y, y, y bueno, invitados en general, pues ustedes son los eh, los líderes, los encargados, digamos, este, de levantar pues todas estas consultas con cada uno de sus docentes de su institución educativa, ¿no? Esa es la idea. Pues, mientras más capacitados estemos en el manejo de la herramienta, vamos a tener mejor respuesta, ¿no? En cuanto a, a eh, las consultas que nos hagan, ¿no? Adelante, adelante. Sí, una pregunta más. Yo trabajaba con mi cuenta personal, dice el profesor, ya está llena, ya no tengo espacio. Esas, esos estudiantes, ¿yo lo puedo trasladar a mi, mi cuenta de Aprendo en Casa, mi Classroom ahí? Um, no, yo le recomiendo, querido profesor, que este, se genere en, en la otra cuenta Aprendo en Casa... Este, una nueva una nueva aula y pueda trasla, trasladar no pero sí este inscribir nuevamente a los estudiantes no inscribir nuevamente a los estudiantes y tratar de revisar pues por qué tengo llena la cuenta no la, la cuenta de aprende en casa tiene un espacio muy muy considerable muy muy considerable casi un terabyte de información entonces tratar de de optimizar ese, ese ese contenido que tengo ahí, ¿no? Entonces, de ver, de repente tengo algunas cosas que no, no me están sirviendo o lo podría colocar en otra cuenta de Google, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener varias cuentas de Google, una a nivel personal, una a nivel académico, una, una como profesor de aprendo en Casa, otra por si acaso, por ejemplo, y, y manejar esa pues, información de acuerdo a la, a la tipología de cuentas que yo tengo, ¿no? Sí, adelante. Sí, acá profesores profesora menciona a un profesor y dice, en trabajo en clase y yo tengo tres grados creados, pero al momento de crear la clase, ¿cómo puedo publicar en un aula específica dicha clase? Es, creo Entiendo que el profesor lo que quiere es duplicar la clase. Claro, claro, este se puede eh, guardar como borrador, guardar como borrador cualquier contenido y cuando quiera publicarlo, en la misma cuenta, eso sí tiene que estar en la misma cuenta, y, y escoger la opción publicar como borrador, desde borrador también, ¿no? Desde ahí se pueden copiar. O, o también tenemos una opción, la famosa opción de reutilizar, ¿no? Vea, por favor, la opción de reutilizar. Todas las, las publicaciones tienen la opción de reutilizar. ¿Qué quiere decir? Que la puedo publicar en otra, en otra aula también, ¿no? Y le va a servir un montón porque nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Tengo que hacer una actividad, pero la quiero replicar en otras ¿no? la opción ahí es correcta, es reutilizar. ¿Listo? Eh, sí, Listo no, con el tiempo, ¿no? Claro. Ok, bueno, muchas gracias por las preguntas. Estoy seguro que hay muchísimas más, eso sí, siempre hay preguntas. Estoy seguro que hay muchísimas más. Y, y apelo, pues, a la colaboración de los de los docentes, ¿no? Entonces, por ahí, si tengo al, algo, se me quedó en el aire, pues, los que más saben un poco más del tema, pues, respondamos en el mismo charla las preguntas de nuestro, nuestros colegas, ¿no? Esta es parte del workshop, ¿no? El workshop no está centralizado en una sola persona, sino que cada participante tiene un nivel de responsabilidad. Y si es, un, si es una capacitación a nivel experto, porque acá somos especialistas con más razón, ¿no? Queremos ver su expertise, su solidaridad, su compromiso, pues, con el colega que tenemos al costado, ¿no? La idea es que todos de la mano vayamos avanzando, ¿no? Y estos espacios, pues, eh, son eh, el, el, el, el escenario, pues, ideal para este tipo de, de, de encuentros y de colaboraciones, ¿no? Entonces, yo los invito a, a este, participar también, ¿no? Por ahí, por ahí. Entonces, tenemos que avanzar. Tengo una pregunta más para ustedes. ¿Quién me puede decir, por favor, en el chat, qué cosa es una pizarra virtual? Tenemos un minuto. A ver, ¿quién me puede decir, queridos profesores, quién nos podría eh, explicar un poco qué cosa es una pizarra virtual, ¿no? ¿Qué es una pizarra virtual, no? Así como tenemos pizarras, pues, este, en cada uno de nuestros salones físicos, ¿no? ¿Qué, qué puede, podrá tener lo mismo en un, en un, en un contexto virtual? Ver, ¿qué opinan nuestros... Nuestros participantes, nuestros colegas, ¿no? La profesora Ross dice, Jambor, al instante contestó, Jambor, pizarra en línea, contesta, uh -huh. okay Es donde se interactúa simultáneamente desde varios dispositivos de forma uh, sincrónica. Está muy bien, está muy bien, ¿no? La idea de una pizarra virtual es que, al igual que la pizarra física, tenga la opción de hacer anotaciones por parte del profesor, que el alumno pueda ir a la pizarra y, y en función a determinadas pues, instrucciones también participar de la misma y eh, tener todas las funcionalidades que te, normalmente tenía pues, una pizarra pues, en la modalidad de educación presencial, ¿no? Entonces, esto es una herramienta muy interesante y que complementa mucho el aula virtual, ¿no? Entonces, muchas gracias por las respuestas. Tengo una pregunta más. ¿Será Jambor la única pizarra virtual de repente que conozco o hay otras opciones, no? a ver los especialistas, los líderes tecnológicos, han tenido la necesidad de compartir información de manera colaborativa, ¿sí? Entonces, ¿será por la única opción? O tendremos alternativas también a esto, ¿no? Recordemos que cada una de sus participaciones está, gracias, gracias. Recordamos que cada una de sus participaciones está siendo grabada, que el chat está siendo grabado, que este, usted está representando a su institución educativa, a su UGEL, a su GRELA, a su comunidad. Y, y que cada una de sus participaciones en cuanto a calidad y cantidad, pues, es muy bien, bienvenida y reconocida, ¿no? Y que esta transmisión, pues, está haciendo, eh, tiene un alcance nacional. Estamos aquí con las ocho regiones del Perú participando de manera interactiva en un escenario, pues, mediado por tecnología, ¿no? Entonces, bienvenido, pues, cada uno de los aportes, ¿no? Eh, veo que, que hay muchísimas, muchísimas, al Mentimeter, eh, Jamboard, Open Board, Padlet, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no ha necesitado, no. pues, utilizar algo similar a una pizarra interactiva en algún momento, ¿no? En algún momento. El muchas gracias. Pizarra. Así es, ¿sí? acá una profesora. Okay, muchas gracias a la, a la Miss, ¿no? Entonces vemos, pues, la naturaleza de cómo utilizar o implementar esto también, ¿no? Y tenemos alternativas, ¿no? Alternativas, ¿no? Entonces, y muchas gracias por los aportes. Y eh, según lo que tengo acá, somos casi 350 especialistas, líderes, líderes tecnológicos conectados en este evento, ¿no? Que ya pasó, pues, todo, eh, todos los objetivos y todas las proyecciones en cuanto a participantes, ¿no? Bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación y su colaboración en cuanto a la calidad y la cantidad, pues estamos muy, muy eh, complacidos, ¿no? Acá hay un profesor, la profesora Carmen ha pasado inclusive los tipos de, de pizarra interactiva, ¿no? Entonces, por favor, revisemos el aporte de la Miss de la Miss Carmen. Nos ha pasado un montón de información, nos han pasado este eh, un imágenes de hacer pizarras virtuales para, para profesores, entre ellas obviamente Jamboard, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Estamos muy complacidos con esto, ¿no? Entonces, vamos de frente ya a la actividad con Google Jamboard. Y la idea es que generemos una pizarra virtual, ¿sí? Que permite, pues, tener todas las opciones que ya hemos, ya, hemos, ya hemos conversado en este momento y lo podamos generar y la podemos incluir como parte de nuestra aula virtual, ¿no? Recordemos que la evidencia es solamente una, queridos profesores, solamente van a mandar su hipervínculo a la aula virtual, pero se espera que dentro de la aula virtual, incorporemos, pues, una pizarra Jamboard, ¿no? Entonces, vamos a hacer la, la demostración, Miss, vamos a hacer la demostración, dígame, por favor, si se está viendo mi pantalla, en este momento estoy en, en, en internet, estoy mostrando el aula de Classroom, ¿se está viendo mi pantalla, Miss? ¿Me puede confirmar? Eh, todavía veo bien. yo la okay, el trabajo en clase. No hay, no hay problema, me he desconectado, y voy a volver a compartir voy a volver a compartir la, eh, la pantalla muchas gracias por las participaciones y podría, podríamos pues si tuviéramos tiempo suficiente encantadísimo pues de de este de poder comentar cada una de sus participaciones ¿no? les recordamos otra vez que esto está siendo grabado, pues, tiene una y una cobertura nacional, ¿no? Estamos muy contentos con la participación de cada uno de ustedes, queridos colegas. Entonces, ¿me podría confirmar, Miss, que, que ya se puede ver mi pantalla? Seguimos en el Sí, estoy viendo la unidad 1. ¿Por ahí va a entrar, profesor Víctor. Sí, exactamente. Entonces pues vamos a generar oh, rápidamente una pizarra interactiva en, en Jamboard, y luego la vamos a colocar pues, en, dentro de nuestra aula virtual. ¿no? En este caso voy a entrar otra vez a mi correo, desde aquí eh, voy a identificar pues, el logo, no es una, una J o algo así, ¿no? Jam, jam significa, queridos profesores, mermelada, jam significa mermelada, jamón también significa, y board, board es pizarra, ¿no? Es algo así como pizarra dulce o pizarra de mermelada esa es el, la traducción pues al Spanglish es Jamboard. Eh, y vamos a abrir una de ellas no vamos a generar nuestra pizarra no entonces tenemos este bueno he generado algunas de prueba de ejemplo etcétera al igual que el resto de eh, aplicaciones pues que yo quiera generar tiene un botón enorme el símbolo más para generar una nueva pizarra lo voy a presionar está Voy a presionar y voy a tener el acceso a esta pizarra, ¿no? Es una, es una herramienta bastante simple y muy intuitiva también, ¿no? Puedo ponerle como título, por ejemplo, pizarra 1. Eh, eh, robótica, ¿no? No, eh, presentación, presentaciones. ¿no? Vamos a generar una pizarra para que los alumnos se presenten, por ejemplo, ¿no? Entonces, este. Yo puedo ver que en esta herramienta tengo la posibilidad de que mi una picada pizarra tenga 20 pantallas, ¿no? 20 páginas es como tener 20 pizarras en el salón. Una cosa así, ¿no? Desde acá también puedo eliminarlas, tengo tres botones acá en la parte superior para eliminarlas también si es que son demasiadas. Entonces puedo empezar a jugar con las pizarras, ¿no? Este es muy divertido, muy divertido. Tengamos cuidado, sí de eh, advertir a los alumnos sobre, sobre normas de convivencia, neta, etiqueta, etcétera, antes de compartirla, ¿no? Mucho cuidado antes de compartirla, por favor, profesores. Voy a poder tener la opción de establecer fondos. El, el famoso fondo tipo cuaderno rayado. Puedo subir también una imagen como fondo, también me puede servir. Este, puedo escribir, tengo herramientas para escribir a mano alzada. No es mi fuerte, no es mi fuerte, no no pasé gramática o, o caligrafía en este caso. Eh, puedo tener la opción de borrar, tengo un puntero aquí, tengo, puedo colocar notas adhesivas, puedo pedirme presento, ¿no? Le puedo pedir a mis estudiantes que se presenten, ¿no? Las notas adhesivas son muy interesantes, ahí está. Puedo colocar de repente una foto, que puede ser la foto del... De, de un avatar, ¿quién, qué profesor eh, no ha hecho la prueba, no? Todos tenemos un avatar por ahí, ¿no? Entonces, este, podría, este, colocar, pues, mi propio avatar, ¿no? Dándole la bienvenida a mis estudiantes y pidiéndoles a ellos, pues, que cada uno se, eh, que se presente, ¿no? Que, que diga quién es y ese tipo de cosas, ¿no? Y desde aquí yo puedo compartir, pues, el, el este, esta, esta pizarra interactiva, ¿no? Desde aquí, ¿no? quiero que los alumnos también participen en, en la pizarra, pues les doy en compartir, al momento de compartir yo podría mandarlo pues a, directamente al, a, a alumnos, en este caso voy a mandársela a mi jovita para que se presente, mi jovita les estoy mandando una invitación a, a, este, a participar ¿Sí? en la pizarra interactiva. Ya la mandé, ok. Y acá puedo mejorar, pues, obviamente, ustedes con toda la expertise que tienen, pues, se pueden explicar a sus profesores que tienen más herramientas, ¿no? Tengo herramientas para hacer círculos, eh, si presiono, mantengo presionada esta herramienta, pues, tengo cuadrados, óvalos, eh, octógonos, tengo, pues, este flechas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este también lo puedo trabajar. Este puntero láser es interesante, pues, es como si yo estuviera apuntando algo cuando dejo de apuntar se va borrando, es, es muy divertido también. como tener un puntero láser, el famoso puntero láser, estoy pues seguro que muchos de nosotros lo hemos utilizado en algún momento. Y bueno, esa es la pizarra, ¿no? Esa es la pizarra. Ahora este, voy a compartir esta pizarra dentro del de aula virtual, ¿no? Mientras esperamos que la mijovita también pueda participar, ¿no? Entonces presiono el botón compartir, está enorme el botón compartir, y lo voy a hacer como un vínculo, ¿no? como un vínculo, no. Eh, no lo quiero compartir eh, con eh, determinada institución. Vamos a compartirlo con cualquier persona que tenga el vínculo. Ahí está. Cualquier persona que tenga el vínculo, no quiero que sea lector en este caso, quiero que sea editor, ¿no? O sea, que pueda interactuar también con el contenido de la pizarra. Bueno, no voy a explicar mucho esto, pues ya lo hemos explicado al momento de eh, en los cursos previos también voy a compartir el hipervínculo como editor, cualquier persona que tenga este hipervínculo, voy a copiarlo también y voy a presionar el botón listo, ¿no? Ya tengo copiado en el portapapeles ese hipervínculo, me voy a mi aula virtual, me voy a crear acá, a crear, y voy a compartir, por ejemplo, material, ¿no? Material, voy a compartir material, me presento, ¿no? Acá les digo, pues se presenten en el siguiente enlace, a la, a la pizarra, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tengo la opción, pues, agregar vínculo. Recordemos que todo lo que generamos en eh, las aplicaciones de Google Workspace for Education generan un hipervínculo, ¿no? Y es por eso la importancia de tener eso en cuenta porque se puede compartir desde ahí, ¿no? Entonces, agregar vínculo, acá. Agregar vínculo. Copy-pego. Ya está y agrego el vínculo, ¿no? pues presentaciones, eh, ingrese al vínculo, al enlace, el enlace y participe, ya está, ingresa al enlace y participe, ¿no? yo lo quiero publicar, ¿sá? lo publico, En este caso lo he publicado fuera de la unidad 1. De repente yo quiero que esté ahí, de repente lo puedo mover a la unidad 1 sin ningún problema. Y quiero que, antes de que me digan qué robot conoce, quiero que se presenten los alumnos. El alumno va a entrar acá, va a entrar a a aquí a, a las presentaciones y va a tener acceso a la pizarra de Jamboard. ¿no? A la pizarra de Jamboard que yo acabo de crear, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, entonces se va actualizando con este hipervínculo, ¿no? Aquí está. Entonces, este, va a tener este, este mismo acceso a la mijovita, ya la vi por aquí, ahí está. desde aquí, desde aquí puedo controlar, pues, el, la actividad que los alumnos también puedan realizar, ¿no? Entonces, esa es la idea de Google Jamboard en este, en este caso, ¿no? En este caso. Desde aquí, pues, ya depende, pues, de, lo, de cómo de cómo queramos trabajar, ¿no? Acá, feliz días a todos los profesores, soy Jovita Piedra de la macroregión número 3 ¿no? Acá veo ya su su participación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que si le damos el poder a los alumnos de poder participar en una pizarra eh, virtual, este, tengamos en cuenta que ellos tienen, deben de recibir una inducción, ¿no? Explicación de lo que es, pues, este, eh, la convivencia en entornos virtuales, net etiqueta y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo ya lo voy a tener, voy a tener esta actividad ya eh, dentro de mi unidad, dentro de trabajo en clase, y el alumno pues se va a poder presentar, ¿no? Se va a poder presentar. Ahí está. Entonces, Jamboard dentro de Google Classroom, ¿no? Simplemente lo genero, copio el enlace y lo coloco dentro de mi aula virtual como un enlace, ¿no? Como su nombre lo dice. Ok, esto, eh, para que vean que es bastante sencillo, ¿no? Pues con eso ya llevamos este tema, ¿sí? Diseño de un jam en el aula virtual. Y aquí, pues, la creatividad ya depende, puede ser ya del profesor, después de qué más uso les puede hacer a, a, la, a esta pizarra, ¿no? A esta pizarra que a veces es tan necesaria cuando queremos explicar algo también, ¿no? Entonces, se puede trabajar la pizarra dentro de un, un Meet, por ejemplo, ¿no? Puedo generar una reunión en Meet y desde ahí trabajar, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar la última parte, ¿sí? Si le parece. Podemos seguir avanzando. Exacto. Adelante. La pregunta, para entrar a, a, a esto, pues, a mí, ¿no? ¿Qué es una videollamada? ¿Quién nos puede decir, eh, queridos profesores? Oh, un minuto. Requerimos de su, es, digamos, eh, valiosísima participación, ¿no? Wow, estamos impresionados por la cantidad de participaciones. Acá hay una pregunta, ¿cómo dejan de participar los estudiantes en la pizarra? O sea, simplemente yo cierro la pizarra. Puedo eliminar también el archivo, puedo eliminar, recordemos que tenemos nosotros el poder, ¿no? Puedo eliminar eh, inclusive el hipervínculo, y ya depende, pues, del... Eh, puedo eh, cambiar, pues, los privilegios que ya no sean, este, en este caso, eh, editores, ¿no? Que solamente la vean de repente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es una... La ofrecian, dicen... Claro. Comunicación interactiva. Ah, genial, genial. Muchas gracias. Forma de interactuar en vivo, dicen, ¿no? Muchas gracias, profesora Tania Martínez, profesora Teodora. Voy, videoconferencia que involucra a dos usuarios. Videoconferencia de llamadas. Comunicación simultánea bidireccional de audio y video. puesto un poco más formal. Mm -hmm. Comunicarse mediante audio y video, etcétera, etcétera. El profesor Yuri nos ha compartido su chambor, inclusive. Gracias, profesor Yuri. Entonces ahí está para que lo vean. ¿sí? ¿Por qué no ir compartiendo también nuestro. Entonces Carlos también ha un Jamboard. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Para estas cuentas que quieren tener una cuenta de Gmail? Víctor sí, pregunta un profesor. Sí, para para Jamboard, para Meet, para Classroom, sí, se necesita una cuenta de Gmail. Para la generarla, ¿no? Sí, para generarla, sí. Eh, ok, Mucha, muchas gracias por la respuesta. Bueno, básicamente una videollamada es la combinación, pues, ¿no? De video y de audio en una misma llamada telefónica, ¿no? ¿Qué herramientas para hacer videollamadas conocen? ¿Sí? Tenemos 30 segundos para esta respuesta, ¿no? ¿Qué herramientas para hacer videollamadas conocemos? ¿No? ¿Será la única Google Meet? ¿Qué pasa? WhatsApp, WhatsApp obviamente, una videollamada, ¿sí? Zoom también menciona. Zoom, ¿ah? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Recuerden que Zoom es una herramienta relativamente nueva, ¿no? Que, que creció, pues, gracias a, eh, el tema de, al tema del aislamiento social, ¿no? ¿Sí? Antes de mí, antes de Zoom, ¿qué utilizábamos? Han ha mencionado Jesse, Discord, Teams, Hangouts, ¿Sí? no. Skype. El famoso Google Hangouts. Claro que sí, Skype, bien. Recordar el volver a vivir, ¿no? A ver, antes, ¿qué usábamos, queridos profesores? ¿Qué usábamos antes? A ver, los profesores, ¿dónde eran profesores de los 70 de los 80 de los 90 de los 2000? Profesores de los 60 Webex, ahí está. O sea, esa respuesta muy, muy, este, acá le decimos Bushi, muy muy, este, muy así de, de alto estándar, ¿no? Webex. Claro. Entonces, Liquid button. Liquid button. Muy bien, muy bien. Señales de humo, dice un profesor Señales de los antes conversábamos presencialmente, antes iba a la casa del profesor, teníamos Eso reuniones, extraña. nos veíamos a la cara, sí, nos decíamos de todo en las reuniones y uno salía pues contento y relajado después de las reuniones, ¿no? Qué bueno que distingan así los profesores cartas, dicen teléfono fijo, claro. Claro, el famoso teléfono fijo, bueno, es una llamada de audio. Antes todo era presencial, pero volverán esos tiempos profesores, no lo duden. Claro que sí, claro que sí con más tecnología, obviamente, con más tecnología. Ahora converso con mi espejo, dice, me reúno conmigo mismo y, y no llegamos a acuerdos en común en la misma reunión. Dice, me reúno conmigo mismo y no, no llegamos a acuerdos. ¿no, <risa> bueno, ya ha sido un momento de encontrarse consigo mismo. Claro, claro, Vamos claro. para que no nos gane el tiempo, Víctor, ya con la última herramienta. Claro, gracias por la participación. Pues, ¿quién ha utilizado, pues, esta herramienta, ¿no? Google Meet, no? Google Meet permite realizar llamadas, participar en videollamadas, la interfaz es súper sencilla de utilizar, se puede compartir y grabar pantallas, sesiones, usar el chat, etcétera, etcétera, etc., ¿no? Eh, la idea es probarla y también tener mucho cuidado con los permisos, queridos profesores, eh, acá sí mucho, mucho, mucho de, de capacitación, sobre todo al profesor, para que él tenga todas las habilidades para hacerse, eh, cargo de, de esta herramienta, ¿no? Un, un Google Meet mal, con, mal configurado, donde le damos demasiados permisos a los alumnos, pues, puede ser contraproducente, ¿no? Mucho, mucho cuidado antes de eh, eh, eh, sugerir, pues, el, el, el uso de, de una herramienta similar. Es necesario explicar bien, queridos profesores, capacitar de la mejor manera y, sobre todo, tener este, sesiones de prueba antes de soltar a los profesores y mandarlos al ruedo a que tengan sus sesiones de Google Meet. Eh, eh, vemos en TikTok un montón de ejemplos donde los alumnos pues, este, tienen demasiados privilegios, ¿no? Entonces, hay que, hay que ver ese tema de los privilegios, de los permisos y estas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, queridos profesores, al momento de capacitar con Google Meet, ¿no? Yo les, les los animo a, a explicarle a cada uno de sus profesores... Eh, la, ¿Cómo se configura? Si bien es muy sencillo de manejar, el tema de los permisos es súper importante, ¿no? Súper importante, ¿no? Entonces, eh, para esta práctica hemos elegido configurar un Meet en el aula virtual, ¿no? El aula virtual eh, tiene la posibilidad de tener su propia sala, ¿no? Su propia sala ya creada y solamente es necesario crearla una vez. La activamos y la desactivamos dependiendo de los horarios, ¿no? Es como tener un salón de clases, por decirlo de alguna forma físico o un salón de clases para hacer videollamadas, eso sería la mejor definición, dentro de la misma aula virtual que podamos ya tener en Google Classroom, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo, la verdad. Es muy interactivo, como el resto de, de cosas que hacemos. Voy a, a desconectarme un momento, Miss, para volver a mostrar ya la pantalla para configurar una aula virtual en mí. ¿ok? Adelante, adelante cómo van las respuestas, cómo van las participaciones. Mismas. Sí, los profesores, hay algunas, eh, algunos profesores que están usando su propia cuenta de Gmail, que tengan un poquito de paciencia con respecto a las cuentas Aprendo en Casa. Van a llegar mediante los directores de su institución educativa. Claro, ¿no? Y explicamos un poco en qué consiste, a, a grosso modo, todo el proceso de entrega, ¿no? Recordemos que las cuentas Aprendo en Casa, pues... Es, es, no es no es pues un, lumino, un número pues fácilmente manejable en cuanto a, a la cantidad de este, cuentas que se están repartiendo no o sea, como usted comprenderá querido participantes es, es todo un proceso pues que, que tiene eh, un ámbito de, de acción pues nacional no así que imagínense pues todos los procesos que hay que hacer y siempre vamos a tener tareas tareas adicionales y estas cosas ¿no? un poco de paciencia también de uno al, al a lo que indica la MIT Jodita, ¿no? Eh, mis, ¿Me puede eh, confirmar que ya se está viendo mi pantalla? Estoy mostrando. Ya ves, sí, Estoy mostrando Classroom. ¿no? Entonces me voy a la pestaña novedades y quiero configurar mi aula de Meet. Miren acá, miren acá, ¿no? Voy a ampliar un poquito esto. Tengo vínculo de Meet, generar un vínculo de MIT. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener mi propio espacio en donde cada vez que yo requiera hacer videollamadas, tener clases virtuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde eh, el Jamboard, no les voy a mandar una invitación personalizada, una invitación adicional para cada sección ¿no? Que simplemente el alumno va a entrar acá y, es, y él ya sabe que esto es su aula, ¿no? Esto es su aula para hacer videollamadas, videoclases o como quieran hacerlo. ¿no? Cualquier actividad sincrónica va a ser desde acá. Entonces, pues bien sencillo. presiono generar vínculo de mito. Aquí está generar vínculo de MIT, dice, con las videoconferencias de MIT puedes conectarte con los alumnos para la educación a distancia, permite administrar MIT en la configuración de las clases. Vamos a generarlo, sí quiero más información, acá también. Si quiero que esté visible para los alumnos, lo activo, si no quiero que esté visible para los alumnos, lo desactivo, depende del profesor, ¿no? Voy a generar el vínculo, voy a generar el vínculo y aquí lo activo, ¿no? Quiero que se vea, no quiero que se vea. Quiero que se vea, no quiero que se vea. Depende del profesor, ¿no? Depende del profesor. Y cuando digo que se vea o no se vea, es el vínculo, ¿no? El vínculo. Entonces ya generé el vínculo y presiono guardar. Presiono guardar. Eso es todo, profesores. No hay nada más que hacer acá. Ya tengo mi propia sala de. Eh, te están pidiendo, Víctor, que repitas esta partecita. Varios profesores no no pudieron ver este inicio del PPT. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, como les decía, en, en la pestaña novedades, en la pestaña Novedades, se está viendo ahorita, estoy eh, moviendo el mouse sobre la pestaña Novedades. ¿Se ve esa parte, Miss? ¿Se ve mi pantalla? Sí, espero que sí. Se ve, dicen novedades, ¿no? Debe, novedades. Está el título del curso, los datos. Dice vínculo de mito. Aquí está, vínculo de mito, ¿no? Desde aquí voy a poder generar este vínculo, ¿no? Desde aquí voy a poder generar este vínculo, ¿no? Y desde aquí voy a poder eh, configurar el aula virtual, ¿no? Configurar el aula virtual, ¿sí? ¿Se me está, se me está escuchando, Min? ¿Me puede confirmar? Por favor. Sí, sí, sí. sí. Okay. Entonces, simplemente simplemente desde aquí voy a, a desactivar el audio. Desde aquí voy a poder configurar mi propia aula. Simplemente genero, eh, le hago clic a esta opción otra vez, vínculo de mí. Bueno, como yo ya lo generé, se muestra así. Y si no, presiono y me va a decir, pues, si quiero que lo muestre o no se muestre. Es bien sencillo. Y presiono aceptar. ¿no? O sea, son tres, tres clics lo que hay que hacer para hacer eso, no más. ¿no? Una vez que ya lo generé, eh, voy a cerrar acá. Voy a pero entrar. Parece que los no están viendo tu pantalla. Yo sí logro ver, pero no no, no lo pueden ver. Ya. Capaz este sales y vuelves a entrar, no, no sé. No hay, no hay problema. Voy a salir. Voy a cerrar esto y voy a volver a entrar. De repente tengo demasiadas pantallas abiertas. Sí, parece ser que solo el PPT que... se está viendo, ¿no? No ven lo que tú estás interactuando. Ah, ya, ok, ok. Voy a aprovechar en cerrar algunas ventanas para bajar la carga de memoria. Podría hacer eso también. La magia de las tecnologías. A veces tiene también este esos temas, ¿no? De conectividad y estas cosas. Entonces, este voy a dejar de compartir y voy a intentar compartir otra vez, ¿ok? Parece que es, es un boom esto, esto de, de generar el aula virtual o, o mi, mi aula desde Meet, ¿no? Como claro, decía, los profesores marcan la alerta, ¿no? De que no, no, no están viendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos. Ok. Estoy tratando de volver a conectarme. Debe ser un tema de, de memoria o ya de límite de participantes también. Está, estamos rayando pues en cuanto a, a, a la cantidad de participantes. Lo que voy a hacer, Miss, eh, si me permite, si va si va, pues, comentando los, los clases y estas cosas, voy a salir de la transmisión y me voy a volver a, a unir en, en unos segundos, ¿te parece? Ya, yo voy comentándoles a los profesores nuevos, sobre todo, que tienen mucha inquietud. Eh, profesores, sí, justamente nosotros queríamos comentarles acerca de la, la, la estructura del, del programa. ¿no? Nosotros tenemos en el programa tres elementos. Uno, el curso virtual, propiamente dicho, que va desde la plataforma de Perú Educa. Tenemos los workshops, que se dan miércoles, jueves y viernes en cuatro horarios cada día, de 8 a 10, de 10 a 12 de 3 a 5 y de 5 y media a 7 y media, cualquiera de esos horarios, en cualquiera de esos días, de acuerdo a la disposición que ustedes tengan de tiempo, de espacio, de paz para poder trabajar, ustedes pueden ingresar, ¿no? Si yo puedo esta semana miércoles, ingreso miércoles de 8 a 10, digamos, pero la otra semana ya no me conviene, la otra semana prefiero ir el viernes, puedo sin ningún problema entrar al próximo workshop el viernes. La cosa es completar eso. Y el tercer elemento sería el webinar que se da los martes de 9 a 11. Sin embargo, se mantiene eh, para que ustedes lo puedan visualizar y marcar su asistencia todavía en la plataforma. Entonces, repito los tres elementos. Uno es el curso, el otro es el webinar y el otro es el workshop que corresponden a dos horas por semana. No deben entrar todos los días. Si gustan, pueden entrar, pero no hay necesidad. Basta con un par de horas a la semana para el workshop. ¿Cómo vamos, Víctor? Eh, ya envío también, ahorita eh, comparto el enlace de asistencia y el enlace de evidencia que me lo están pidiendo. A ver, la asistencia también les marco. Hay un enlace que ya sus... Sus especialistas les van a ir, eh, se los van a ir enviando de acuerdo a la macroregión. Eh, cada especialista se va a encargar de mandarles el enlace de Perú Educa si tuvieran alguna inquietud con, sus, con respecto a sus cuentas Aprendo en Casa. Hay un enlace, una mesa de ayuda donde se resuelven todas las dudas correspondientes a, a este tema, ¿no? Nos preguntan acerca del PowerPoint, el video completo del workshop se va a ir alcanzando también, ¿no? Estamos en algún proceso de edición que, que va a hacer que podamos en, en el más corto plazo alcanzarles también el video de lo de los workshops, ¿no? De acuerdo a lo que se está trabajando. En esta semana lo que estamos trabajando es Google Classroom, Jamboard y Meet, así que en esa en esa revisión Estamos por el momento. El PowerPoint nos pregunta si podemos compartir el PowerPoint. Creo que no habría dificultad en eso. Sí, no hay problema, porque en realidad la idea es que ustedes cuenten con todo el material, porque igual, igual ustedes van a hacer esa capacitación para sus profesores, ¿no? Entonces, este material lo vamos a compartir con mucho gusto, que les sirva de guía también para capacitarlo a, a sus profesores a la vez, ¿no? Entonces, la idea es que en el plan de réplica ustedes usen todas las los materiales habidos y por haber, ¿no? Y vamos a compartir el editable, ¿no? Para que pongan ahí el, el escudo del colegio y tanta cosa, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Amar es compartir, dicen mí. Diría a, mí. <ríe> a los profesores por las consultas que hacen que este workshop que hoy día se inicia, el tema, los contenidos que se trabajan son los mismos en todos los workshops, ¿cierto, Víctor? Cada workshop es el mismo tema, el mismo contenido de esta sí. semana. Igual, si, si nos queda alguna duda, podemos participar en dos, tres workshops, hasta que, hasta que, se, que se terminemos pues siendo súper no súper expertos. ¿no? Entonces, usted sabe que cada, cada este, especialista tiene su estilo, su metodología, su, sus estrategias didácticas. ¿no? Mientras más veamos, no solamente a nivel de contenido, sino a la, a la forma de explicar esto, yo creo que más va, va a enriquecer pues, nuestro propio plan de réplica, ¿no? Entonces, no solo a nivel de contenido, sino a nivel de estrategia didáctica, ¿no? Que es tan importante el cómo enseñar, ¿no? A, a adultos, ¿no? Y, y sabemos, pues, que el profesor, el, el alumno profesor es un alumno de los más complejos, ¿no? Es más exigentes también, ¿no? Entonces, mientras se pueda, se pueda con, con mucho gusto, con mucho gusto, ¿no? Entonces, estamos explicando esta parte del MIT, ¿Me puede confirmar que se ve ya mi pantalla, querida MIR? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Ya? Entonces, ya es muy sencillo. Se hace desde acá, dice vínculo de mí vínculo de mí Lo estoy subrayando ahorita. Desde aquí, pues, hacemos la configuración, ¿no? Nosotros simplemente generamos este hipervínculo, aceptamos la generación de esta aula, digamos, privada para todos nuestros alumnos, y desde aquí podemos, este, podemos eh, generar este, esta actividad, ¿no? Entonces, vamos a unirnos ahora, unirnos ahora, y aquí pues tenemos todas las bondades, ¿no? Todas las bondades. Puedo este, ver todo el entorno que ya conocemos, levantar la mano, compartir material. Estos tres puntos de la parte inferior es súper importante, súper importante, porque desde aquí, miren esto, puedo abrir mi pizarra de Jamboard, puedo abrir mi pizarra de Jamboard, puedo grabar las reuniones que yo tenga. Puedo este cambiar los fondos que tanto nos gusta a los profesores, informar so sobre problemas, y si hay abusos, denunciarlos también. Tengo la famosa opción de configuración, ¿no? El audio, video, los controles del organizador y todo eso, ¿no? Recomendación, queridos profesores, no lancemos a nuestros docentes, nuestras instituciones educativas, si antes no haber hecho pruebas, si antes no haber hecho prácticas, y sin antes estar seguros de que están totalmente capacitados en el manejo de esta interesantísima herramienta, ¿no? Y hay un tema muy, muy, este, importante, ¿no? Una cosa es abandonar la llamada y otra cosa es finalizar la llamada, ¿no? Si yo presiono abandonar la llamada, estoy dejando el, la sala abierta. Es como dejar el salón de clases abierto, ¿no? Entonces, los alumnos van a poder seguir interactuando ahí, ¿no? Yo tengo que finalizar la llamada, finalizar la llamada, y así cierro mi sala que yo he generado en Google Classroom, ¿no? Por favor, no nos olvidemos de esto, ¿no? Lo demás es accesorio y todo eso, pero debemos de tener en cuenta, si yo ya terminé mi clase, mi sesión, o sea, no puedo abandonar la llamada, tengo que finalizar la llamada. Eso es lo que tenemos que presionar, ¿no? Así cerramos el aula, cerramos el aula y nadie va a poder interactuar en este espacio que ya creamos, que ya creamos en, en el área de novedades, en el caso de Mil, ¿no? Entonces la idea es tener mi propia aula desde la cual voy a poder interactuar en el momento que quiera. Yo digo, ¿en qué momento se abre? Y digo, ¿en qué momento se cierra, no? Y otra vez la recomendación, por favor, hasta que no tengamos la certeza de que el profesor de la institución educativa maneja la herramienta y ha hecho prácticas previas, que inviten a sus colegas, etcétera, etcétera, no le demos la herramienta porque los alumnos podrían sacarle la vuelta al tema. ¿no? Entonces, esto es una herramienta muy sensible, muy sensible, que requiere mucho tiempo de capacitación, dependiendo, pues, el nivel de aprendizaje o el estilo de aprendizaje de cada uno de, nos, de nuestros profesores. Tenemos que cuidar mucho a, lo, a cada uno de los profesores de nuestras instituciones educativas, ¿no? Valga ahí la recomendación del caso. No es simplemente aprender a usar la herramienta y ya, ¿no? Hay todo un trabajo de hablar en línea, ¿no? Hablar frente a una pantalla no es lo mismo que hablar frente a una clase presencial, ¿no? Tengamos mucho en cuenta eso. Tiene que haber capacitación, en el manejo de la herramienta, tiene que haber práctica, mucha práctica en cómo compartir material, cómo modelar, moderar, por ejemplo, los chats, como eh, una inducción al alumno que va a, a, a tener el privilegio de participar en una sesión en línea, una sesión de videollamada. Es una herramienta muy sensible, muy útil, si le sacamos el, el, el mayor de los provechos, pero se necesita varios requisitos previos, ¿no? Queridos profesores, queridos especialistas, no lancemos a nuestros maestros a utilizar esta herramienta hasta no estar seguros de que están capacitados a nivel tecnológico, a nivel técnico, pero sobre todo a nivel de manejo durante la clase, ¿no? Cómo silenciar, cómo eliminar el chat, cómo, este, cómo cerrar eh, adecuadamente una, una, una llamada y este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ayudar a proteger, pues, eh, digamos, el mejor uso de eh, que se le puede dar a esta herramienta, ¿no? Ya van a ver más contenido en los manuales, en el material interactivo, hay más contenido en los webinars, también cada uno de sus especialistas están pues al pendiente si necesitan alguna asesoría adicional, ¿no? Pero el, la primera línea de, de, de escudo, el primer filtro para utilizar esta herramienta somos nosotros mismos como especialistas tecnológicos, ¿no? Ok, entonces este hasta aquí hemos llegado con el tiempo, querida Miss, ya son diez y cuatro de la mañana. Ya nos toca Workshop e invitarlos al siguiente workshop que ya empezó a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del mediodía. Del Revisen, por favor, el tema de la evidencia, solo tienen que copiar y pegar y mandar pues en el enlace a su aula virtual. Eso es todo, no hay más evidencia. Y este si todavía les, eh, siente usted que le falta un poco más, pues los invitamos a participar en los workshops que se dan en cuatro horarios diferentes, que, hoy día, miércoles, jueves, viernes, y un adicional para los que no lograron, de, por alguna manera, pues, estar conectados los días sábados. no Listo, hasta aquí mi participación, muchas gracias. La despedida, mi jovita. Y muchas gracias, profesor Víctor. Nos encontramos con todos los profesores pronto. Nos vemos. Saludos a la macro región número seis. Hasta luego.